Hola, ¿dónde nos encontramos? El día de hoy nos encontramos aquí en el Trunco, Mario. Una playa muy, muy bonita y muy viva. También se hace llamar Surf City. <risa> ah, o exactamente. City, o como se sí, ochen. porque como su nombre lo dice, aquí se usa mucho para hacer surfing profesionalmente porque hay unas olas grandes. Sí, hay, incluso aquí está Playa del Tunco. Ajá, eh, que es, una, es una piedra en forma de Tunco. Y pues es muy reconocido. Y pues aquí les vamos a dejar unas tomas. Ah, la verdad, sí, aquí, aquí está. Muy, muy bonito. Ahorita nos encontramos aquí en la Playa del Tunco. ¿Cómo se llama aquí realmente? Sur City. Sur City. Ajá. Y pues la neta es algo turístico aquí en San Salvador. Incluso es una playa para... La pa, de la libertad. Y es una playa para, es, surfear. para surfear, exactamente. De las mejores playas para surfear aquí en El Salvador. Pues miren qué bonito está aquí esto. Puedes encontrar desde todos los colores, Paula. Sí. <ríe> sí. No, pero mucha gente no conoce aquí el tunco y pues hay que mostrarle Miren, esta es un mural, una muchacha muy reconocida de aquí de, de El Salvador. La mató un rayo, lástimamente. Ella se llamaba Katherine, una surfista muy reconocida de aquí de El Salvador, pero lastimosamente ya falleció. Y miren, es ella, ahí pueden ver. Eso pasó hace como un año y su hermano se llamaba... Bamba. Fue un, un surfista reconocido también de aquí del El Salvador. No, la verdad, aquí tú puedes encontrar de todo, ¿eh? todos los colores, sabores y colores. Sí, ya vengo aguitado porque no nada más americanos, ¿sí? hay como que australianos, argentinos, de todo. hay de todo, sí, aquí con de idiomas todo. diferentes. Y está muy moderno, muy a la onda gabacha, muy a la onda gringa, pues. Sí, la verdad, sí, sí, a mí desde la primera vez que yo vine aquí. Me gustó demasiado porque es similar a Puerto Vallarta y Sayulita. Hay un pueblo así igualito, se llama Sayulita y es puro extranjero. Pero ahorita les vamos a mostrar lo que es la playa del Tunco y este se la vamos a mostrar. ¿Tú ya lo conoces, verdad? Sí. Lo vamos a mostrar ahorita, está ahí al final de la playa de aquel lado. Wow, ese mural está muy padre y pues es la misma chava que les pues, estábamos comentando, que es una surfista reconocida. Y pues realmente me comentaban que le querían poner el nombre aquí de esta surfista, pero no pudieron. Se llama Katy, mire. que parece tunco, Sí, solamente que, que se nos que, hizo de noche. Más que nos alcanza, nos ganó el atardecer, Mario. Pero, mira. Pero ahí, está, ahí está en ese punto negro que no ven ustedes. Ahí está el Tunco. Hay edición. Ahí les vamos a dejar una imagen. De todos modos les vamos a mostrar ahí ah, una foto de donde estamos de la ubicación. Sí, más que nada para que también ustedes vean de día. Igual les vamos a mostrar unas pequeñas imágenes ahí de día. Aquí se parece mucho a una playa que tenemos allá en Puerto Vallarta claro, que sí. es muy conocida. Que ya fuimos y si vayan a ver el video que se llama incluso sí, Esta es una reconocida playa del sur Y pues ahorita les vamos a mostrar un poquito más de las playas del Tumbo O playa de La Libertad y les vamos a mostrar un poquito Vamos a caminar por aquí claro, Ajá, A ver, a ver, a ver si se logra apreciar un poquito de lo que nosotros estamos viviendo exacto. Para ustedes Y pues bueno, vamos a seguir. ¿Cómo estás? Mucho chévere, gusto chévere. Mira ah, ¿de, dónde ¿De dónde vienes? De Venezuela, mi hermana Nos lo acabo de encontrar Dice que él viene desde Venezuela Pero él se dedica a vender unas pulseritas sí. muy bonitas Mira ya, Wow. Eso es de que él hace. Yeah. ¿Cuántos años tienes aquí vendiendo? Pero fíjate que tengo, bueno, tengo meses acá, tengo apenas nueve meses, eh, pero en El Salvador ya tengo dos años y tres meses. Ah, ok. Ah, okay. ¿Y okay. realmente te venís aquí? ¿Cómo estuvo? que fíjate caíces que, aquí? Bueno, eh, no es secreto para nadie la crisis que se vive en Venezuela, Ajá. así que por esa razón salí de mi país. Wow. Yo no he venido para acá. Ajá. Hace cuatro años lo, lo visité y me gustó. Y Venezuela se ponía eh, mal. Entonces me regresaba para El Salvador y como se puso mal, entonces eso se me ¿Y, ¿Y tú fabricas las pulseras realmente? Fíjense o... que yo las diseño y tengo también una, eh, un equipo maravilloso que me ayuda y me asiste haciéndolas. Y lo que más me dedico a hacer es o diseñar, o gerenciar, o vender las pulseras. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Te pueden encontrar por redes sociales sí, o algo así? pueden encontrar en redes sociales como Ríos de Pulseras en Instagram. Ah, ok. Uh, Ríos de Pulseras. Eh, y aquí en el Tunco siempre estoy vendiendo de lunes a lunes Bien. entonces Mario cuando vengan al Tunco aquí se lo pueden topar y le pueden comprar pulseras obviamente claro, que la verdad es un muy buen recuerdo para llevar de aquí Sí, incluso mira incluso mira es una tablita de surf ah. como aquí está acostumbrado el surf claro. Pues es algo representativo. Y claro, que también pueden conocerlo más a fondo a él, porque la verdad es muy buena persona. Sí, gracias, gracias, gracias. y pues te... que mira, el el... cariño y la admiración para el pueblo salvadoreño. Y vaya desde aquí a cualquiera que nos pueda estar escuchando un abrazo enorme. Nosotros venimos desde México, Paola. Ah, bueno, hubo de, de, <ríe> de México. Perdón, entonces, pues no, al pueblo mexicano. No Ay, bro. Bien, mi respeto, por cierto, me encanta el chicano. <ríe> ah, y también la chica, dice, ahí para y quien la quiera. Chica, la chica mexicana, bellísima. <ríe> Ahí para quien quiera comunicarse con él, para otra cosa, pues ahí, ahí, ahí depende de si quiera a él. Y pues bueno. Muchísimas gracias por todo, de verdad. De nada, gracias. Suerte. Ah, sí, mira, momo, no puede faltar este letrero. Que El este dunco, como, como en todas partes, casi no se ve, pero miren, ahí les voy a enfocar poquito. Y ahí dice el tunco Yo siento que aquí falta un poquito más de iluminación Sí, ¿eh? porque la verdad esas letras son las que indican Mario, es el sello oficial como ya decimos Exacto. Y la verdad sí les falta un poco de más iluminación Está muy oscuro, pero, ¿qué pasó? Pero sí está bonito, nomás que sí, yo siento que Ah, igual si sí hay lámparas, pero están muy retiradas Sí, están muy allá Pero Mario, la verdad es muy bonito aquí Pararse un poco de relajación Y cuando hay competencia de surfing venir aquí a ver de sí, poner y... Y pues hay muchos lugares para comer también y ahorita les vamos a enseñar la estatua de esta muchacha que les decimos Ajá, que es como un icono de aquí del tumbo. Pues vamos a verla Mario, a aquí la ver. tenemos de frente pero como ya la vimos vamos a mostrarles unas tomas mejor. Que está hecho para Katy Díaz, que es la muchacha esta que le decimos, incluso aquí dicen que aquí fue donde le cayó el rayo, de este lado. Sí, de este lado, enfrente hay mucho mar, solamente que aquí estamos. Y este mural fue creado por un chavo que le dicen TNT aquí en El Salvador, es muy reconocido, es el que ha hecho el mural del Fernand Flow, el distrito Comunica... El de esta muchacha. También próximamente va a ser el del de Salvador 4K allá en el muro. Es un este muralista muy reconocido aquí en El Salvador. Espero les haya gustado este mural. Y pues Paul, vamos a continuar. Video, sí, ma, espero ya. Les haya gustado. Sí, la verdad este fue una experiencia muy bonita. Ya habíamos venido aquí, pero no habíamos experimentado lo que realmente representa aquí el Tunco, que es este, visitarlo de noche porque también está muy vivo. Y sí, espero le den like, se suscriban, activen la campanita. También recuerden seguirnos en Instagram que ahí estará apareciendo y también síganos en nuestra cuenta de Facebook, que está sí, exactamente aquí, igual, ahí estará apareciendo. Favor. Vayan bueno, a darle like y seguir. Y ahí también darle compartir. Porque es muy importante que ustedes compartan. Y dejen sus likes aquí en los videos. Exacto. Y favor pues. Como decimos siempre. Hasta y... la ¡Wow! próxima. Nos vemos en el siguiente video.